Buenos días. Bueno, pues eh, yo vengo a dar el testimonio de lo que, lo que es el itinerario que seguimos muchas de las familias cuando detectamos que a nuestro hijo eh, le pasa algo. Eh, en, en un principio no sabemos lo que es. Eh, muchas familias se sentirán identificadas en, en lo que voy a contar. Posiblemente su, de, su Tránsito, su camino no es exactamente el mismo que el mío porque evidentemente no hay un itinerario marcado en el que seguimos las familias para ir descartando patologías o trastornos hasta llegar al diagnóstico final en el que nos dicen que nuestro hijo padece autismo pero sí que es un camino largo empezamos normalmente por los pediatras y, y, o por atención temprana o en el centro educativo en mi caso yo ya tenía antecedentes de autismo en la familia, eh, parece que esto en principio eh, supone un beneficio porque se supone que ya tienes una, un, un camino recorrido, pero tampoco, tampoco ayudó a reducir los tiempos en el diagnóstico de mi hijo. Yo tengo una hermana, gemela con autis, eh, una hermana gemela que tiene un niño con autismo, cuatro años, mayor que el mío, ahora Sergio tiene 12 años, mi hijo Adrián tiene ocho. Eh, a Sergio eh, le diagnosticaron autismo cuando tenía cuatro años y medio, más o menos. Eh, se había detectado antes de los dos años. Eh, tardaron en, en, en darle el diagnóstico. Eh, finalmente se lo dieron en ADNA, eh, una asociación de padres, fue un diagnóstico privado. Eh, en ningún momento en, en el sistema sanitario o en servicios sociales o en el sistema educativo conseguimos que nos dijeran que tenía eh, un poco detectamos que podía tener autismo y nos encaminamos la familia, concretamente sus padres, a, a esta asociación ana porque mi, mi madre eh, leyó un artículo en un periódico de Tirada Nacional, en El País, en un documental, en el, en el semanal de los domingos, en el que hablaban del autismo y hablaban de las señales de, de, del autismo, las, lo, las cosas que hacen los niños y que no hacen cuando, cuando tienen autismo, y le dijo mi madre a mi hermana, eh, yo creo que esto es lo que tiene Sergio. Eh, empezamos a indagar quién podía darnos un diagnóstico y fue Enamna. Eh, en este caso fue Juan Martos quien le dio el diagnóstico. Eh, a los cuatro años eh, nace Adrián. Eh, en principio, a, a pesar de haber tenido un niño con autismo pequeño en la familia, nosotros vimos que su desarrollo estaba dentro de lo, de lo normal. Eh, es más, eh, yo siempre tenía la mosca detrás de la oreja por si acaso po podía pasar algo, y nosotros íbamos viendo que su desarrollo era normal, todo era normal, hasta que alrededor de los 18 meses vemos que el niño no desarrolla lenguaje, tiene una retaila de ta, ta, ta, ma, mamá, ma, pero nadie. Eh, al final, este lenguaje no se desarrolla y damos la señal de alarma en, en la escuela infantil pública a la que acudía. Le empieza a ver el orientador del equipo de atención temprana y también acudimos al pediatra. El pediatra, bueno, pues lo que nos dijo es que no nos alarmáramos, que cada niño tenía su, su ritmo y que posiblemente Sergio, eh, Adrián, pues ya hablaría. Nosotros siempre insistíamos en todos los sitios que tenía un, un, un primo con, con autismo, pero no le daban la, la mayor importancia. Nosotros sí que íbamos ya detectando eh, señales de no señalar, no tener atención conjunta, aunque su mirada no era, no era una mirada que, que nos huyera, era un niño súper cariñoso, pero veíamos que, que, que algo podía indicar que tenía, que tenía autismo en atención temprana, eh, la verdad es que las evaluaciones que le hicieron eh, concluyeron que era un trastorno del lenguaje y, y de ahí no había, no había forma de sacarle. Yo me acuerdo que me preguntaban constantemente, ¿pero él...? ¿Alinea los lápices o los juguetes? Pues no, pues no los alinea, pero hacía otras cosas, no sé, era como centrarse mucho en, al, en algunas cosas muy concretas, pues no, esa, eso en concreto no lo hacía, hacía muchas otras cosas. Al no conseguir un diagnóstico en atención temprana que creyéramos concluyente porque él estaba con el diagnóstico que le pusieron fue retraso madurativo, nosotros eh, seguíamos insistiendo al pediatra, el pediatra finalmente nos derivó al servicio de de sanidad de logopedia en el que no le cogieron porque son grupales entonces no, no, no podía asistir a, a esa logopedia a pesar de que insistían que era un trastorno de lenguaje eh, nos derivaron de nuevo desde el pediatra a atención temprana otra vez que ya lo estaba atendiendo como no conseguíamos nada eh, solicitamos la derivación al Niño Jesús en el Niño Jesús estuvimos asistiendo a, a una psicóloga durante cuatro meses en el que se dedicaba a mirar al niño durante una hora y, y no llegó a concluirnos nada. En, el, en la última sesión recuerdo que el niño empezó a aletear y dijo, ah, ¿eso es una estereotipia motora? Pues puede ser, lo comentaré con una compañera y en la siguiente sesión ya les diré algo. Nos, no volvimos a acudir. El caso es que los meses pasaban, eh, eh, volvimos a las reuniones del equipo de atención temprana. En el equipo de atención temprana eh, nos insistían en que por qué íbamos buscando a otros sitios de diagnóstico. Eh, lo cierto es que bueno, eh, a, a través de Sanidad en el Hospital de Móstoles, al que también acudíamos al neurólogo, el neurólogo nos dijo que sí, que podía, que todo apuntaba a que lo que el niño tenía podía ser compatible con trastorno generalizado del desarrollo, y nos habló de que había un equipo en la Comunidad de Madrid de alteración a través del desarrollo, pero que tampoco sabía muy bien cómo derivarnos, que habláramos con atención temprana. Volvimos a atención temprana, como también como seguían pensando que era un trastorno del lenguaje, pues no de momento no quisieron hacer la derivación a, al equipo. Eh, nosotros seguíamos haciendo todas las pruebas que se hacen habitualmente para descartar. Eh, cualquier otro trastorno, pues eh, nos sometimos a los potenciales evocados, a electrocefalograma, a prueba de X frágil, es decir, nos pasamos pues, eh, como 16 meses asistiendo prácticamente pues no voy a decir todas las semanas, pero casi todas las semanas teníamos alguna consulta médica. En el caso de Adriana, además tenía otra patología de nacimiento, que tenía que acudir al especialista de urología, con lo cual os podéis, os podéis imaginar en, eso, en ese breve espacio de tiempo, esos 16-17 meses, la de visitas médicas con un niño con autismo, de médico a médico, cada médico distinto, cada centro distinto, además pasando también por el centro base, en el que tenías que adquirir el certificado de discapacidad para poder entrar a una plaza de atención temprana concertada, bueno, pues nos recorrimos eh, distintas, di, distintas consultas, distintas personas, con un niño que no sabíamos entender, que él no nos sabía entender de nosotros, en el que tenía que hacer una serie de esperas que a veces hacían interminables. Y bueno, eh, finalmente eh, yo había solicitado también en ADNA eh, que, nos, que nos atendieran. En ANA había una lista de espera importante. Finalmente nos atendieron en diciembre de 2006 y nos dieron el diagnóstico, Rosa Ventoso, en una mañana, en cuatro horas. Eh, nos comentó que posiblemente que, que era autismo. El, el informe no lo dio en febrero, de, en febrero del 2007. Y bueno ya con ese informe, eh, Atención Temprana accedió y, y, nos, y nos derivó al específico que vino en junio de ese mismo año y valoraron a Adrián y efectivamente el equipo, de, el equipo específico determinó que tenía un trastorno genital del desarrollo de tipo autista y bueno, le, le consideró que era apto para acceder a una plaza de estas aulas TGD que, que tan, tanta, tanto reconocimiento tienen. Entonces, bueno, en eh, conclusión, Pasamos eh, 22 meses eh, de consulta en consulta eh, el diagnóstico, finalmente conseguimos un diagnóstico privado con un coste elevado para la familia y, y bueno el sistema eh, educativo, el sistema sanitario lo que hizo al final fue basarse un poco en los informes que nosotros habíamos obtenido de forma privada para un poco concluir que ciertamente era esto Estamos hablando que, que Adrián eh, un niño que tiene autismo, que además presenta un retraso mental grave, eh, estuvo diagnosticado durante todo este tiempo como retraso madurativo, ocupando una plaza en atención temprana en el que era atendido con media hora, eh, media, me, do, una hora semanal de estimulación, lo que eran dos días a la semana, dos medias horas, cuando eh, realmente lo que él necesitaba era una atención intensiva y específica desde el principio, perdimos 22 meses. Hmm, Estamos hablando de atención temprana, de diagnóstico precoz. Yo, este es el itinerario que nosotros seguimos. Yo sé que hay muchísimas familias que siguen uno muy parecido, terminan en salud mental o terminan en otros sitios. El caso es que se demora. Se demora y además eh, tiene que ser a costa del esfuerzo y, el, y un poco la, la, las habilidades de los padres de encontrar un recurso en el que poder obtener un diagnóstico lo antes posible. Es, es cierto que el diagnóstico no deja de ser una etiqueta, no dejase una etiqueta si, si nosotros recibiéramos los apoyos necesarios aunque esa, esa etiqueta no existiera, pero no es así, entonces bueno pues eh, si unificáramos y consiguiéramos un itinerario para todos un itinerario en el que no se demorara en el tiempo este diagnóstico facilitaría mucho a las familias el, el, el tener una vida un poco más convencional por llamarlo de alguna manera, esa, esa es mi testimonio, muchas gracias